¡Hola para todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora y aquí estamos en Final Fantasy Explorers. Vamos a continuar con la aventura y eso sí quiero avisarle antes de empezar que hoy cumplimos el capítulo número 30. Y no sé si por que sea el capítulo 30 lo voy a hacer doble o qué, pero quiero hacer algo especial para... para... También para ver que es algo especial, por lo que ven hay un par de exclamaciones por ahí sueltas, que vamos a darle al OK y le vamos a. las vamos a aceptar. Primero vamos a la, a la divina, que nos da ganancias de, de punto de cristal por dos. Y vamos a hablar con toda esa peña a ver qué quiere. Primero con este. Bueno, esta. Nos habla de un eidolon que es Fénix Así que a lo mejor vamos a por él en este capítulo 30 También nos habla de un eidolon de la oscuridad Puede ser Diablo hmm, Está interesante, ¿eh? Vamos a ver qué más nos depara el sitio Y vengo por aquí Oh, mi niña Creo que es una chica Vale, dice que hay un Eidolon como si fuera una especie de lobo ¿Lobo puede ser rubí? Quizás O... No sé, no sé Vamos, tengo aquí tres Eidolons Primero vamos a salvar Vamos a grabar porque la verdad que no quiero hablar con esa gente más ya está, ya está aquí bien todo Espero que no se me apague la pantalla, por favor Y se si me apaga Lo que hago es que corto y empiezo Desde aquí para adelante, así que no va a haber problema Ok Y vamos a ver las quests Quests principales eh, Pues creo que son estos Bahamut, Odin Y Amaterasu Guau, wow, pero no puedo acceder a ellos todavía A ver si aquí se, se incrementó algo No Aquí tampoco Por lo tanto aquí A ver, este no es Míralo aquí Derrota a Fénix Derrota a Diablos Fenrir, va No, no me acordaba de Fenrir pues vale, estos son los tres nuevos. Y podemos hacer hoy o la de Legendary Knight, de Joy of Collection Items, o ir a uno de los tres. Yo creo que por ser el, el número 30, vamos a ir a uno de los tres, ¿vale? Así que podemos elegir entre Fénix, Diablos o Fenrir. Vamos a ver qué gano. Phoenix Town, Smoke Bomb o Celestriat. La verdad que Maxon Cataract, Sieg Cavern, Mount Habitat Summit, All Over por todos los lados. Yeah. Venga, pues vamos a hacer. Team Marine de Dog pingue a Macarati, Terefue. Pues nada, diablos Venga, vamos a usar Vamos a ir y derrotar a diablos Esto va a ser un poco difícil Que no imposible Pero difícil, seguro <risa> Venga Vamos a viajar Y, uff, ¿y cómo llego yo ahí? Vale, probablemente tenga que llegar desde aquí Porque Desde de, de donde único hay alguna puerta que yo estaba cer que yo vi cerrada y a la que se pudiera por la que se pudiera acceder y llegar a ese sitio así que vamos para allá vamos para allá como se dice aquí en Canarias para allá y para acá a ver primero aquí hay uno ya que está derrotado sin yo darle ni siquiera un golpecito a ver tú fantasmita, ven para aquí ghost toma toma toma toma y toma esto es fácil. Si lo difícil viene ahora. <risa> Venga. Y lo más difícil es sin mover la Nintendo. Que eso para mí es difícil, difícil, difícil. Mira. Ay, ay, ay, ay. Esto hay que derrotarlo. Los cáptilos. Me da un montón de experiencia para los monstruos, sobre todo. Y si encima viene con la malita. Tómalo ahí. Espero que no se me. Que no se me mueva la pantalla, por favor. Y que pueda grabar todo esto. A ver Acá. Vamos a subir por aquí Que yo creo Que en la entrada estaba aquí arriba. Y hay otro cáptilo! Venga, vamos a derrotar a esta cosita Y después al cáptilo corriendo como si no hubiera mañana Si sí, no se ha ven aquí. ven aquí Vamos cáptilo, ven ven Ven mi niño No te voy a hacer nada Te voy a recortar las puntas, hermano Aquí. <risa> a ver. Aquí un fantasmita. Que se hace para atrás de muy capullo. Sí, tú corre, corre. Toma. Estamos esperando el momento adecuado para que no te volvieras a mover. Un esqueleto. Trust affinity. Coño. Uy. El.. He querido que esto sea un... Un family... Una... Un canal family... Un friend family Family friendly, creo que se dice así Y no lo consigo Siempre me sale algún taco Pero bueno Vemos que aquí se abrió Risco Cave Me imagino que serán, como siempre Un par de salas Un par de áreas Y por último El Eidolon Venga tú Toma, toma, toma Yo me encargo de este Encárguense ustedes del otro <risa> Ahí Colaboración en equipo Así me encanta A ver, vamos a ir Tira por aquí Hola, espérate Que tengo que seguir cogiendo aquí cosas Miércoles Ve, Así es family friendly Miércoles Toma Encárguense de ustedes Que yo cojo esto Así me gusta A ver qué más hay por aquí Otro fantasmita aquí Hola, hijo de... Ven, que te voy a dar papelito Vale Aquí hay otro fantasma Vamos a por él Combo Boost Sin tocar la pantalla, por favor, que no que se apague Se me resbalan los dedos Venga, Moon Slash Muy bien Hay que coger algo? No Nada, vámonos corriendo. Si ven que se me para mucho y tal, es porque intento no tocar la pantalla para que no se me apague. Ni mover la Nintendo para que no se me apague. Bastante jodido jugar así, pero es lo que me toca. Venga. Story. A ver <risa> Nada, que acabo de darle un mensaje Toma Basilisco No son basilisco, ¿no? Creo Ven aquí Toma Acabas de entrar en shock No tengo un equipo que me respalda bastante bien Así que no tengo nada que preocuparme Ven aquí, mi niño Toma Vamos a coger este cristal Que solo hay uno, así que ahí se viene a decir el cristal Vamos a meternos por aquí A derrotar a todos estos monstruitos Bien. Todo correcto, todo perfecto. Qué calor hace, Dios mío. A pesar de ser febrero casi. Venga. Creo que esta es el último área antes de ir ya. ¡Yosh! ¿Qué es eso? Madre mía ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diablos es esto? Nunca mejor dicho No sé que una malita de esto ya De eso no un Que un basilisco ya tengo Pero lo otro Que diantres era eso Muy bien Ven aquí te va a enterar a tú. Nada, yo uso los ataques. A pesar de que esté muerto ya el otro, así que. Estoy un poco chiflado. Vámonos para el otro lado. Uy, pensaba que me iba a encontrar con una bestia parda de aquella. Con alas de murciélago, cabezas de Kraken y. <ríe> Y yo que sé que mil cosas más. Y garras de león. Bien. Ya se habilitó el poder también invocar a un ex compañero de Final Fantasy. Vamos a ir por aquí. ¡Mira, aquí hay otro! ¡Quiero su amalita ya! Ven que te voy a amalitar todo. Amalita, Amalita Uy, no hay Amalita <risa> ¿Por qué? Yo quiero su Amalita Tranquilos que la tendré Y estoy seguro que se ocupará Un, un espacio en mi equipo Me Tiene una pinta de ser fuerte Fuerte, fuerte Y nada, esta es, ahí, esta es la última parte La tercera parte, si sí es Cavern Así que ahí estará Diablos yo no sé lo que me depara Yo no sé si voy a ganar o perder Pero vamos, esto va a ser épico como mínimo Ahí está, diablo El ser de la oscuridad Si mi vecino está escuchando está pensando, Dios mío, este está haciendo un satánico Uy, pero tiene una pinta Femenina o son Como me lo parece a mí No, por aquí no, por aquí Venga, todos a por diablos Uf. Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. te voy a dar pelitos si puedo. <risas> si puedo, si no puedo, no, pero bueno, si voy a intentarlo. Deme. A ver. Hitting Dream. Da igual. Toma. Ahí. Cúrate. Ahí. No, ¿dónde está? ¿Y ¿Qué hago? Mira. Está ahí Mira, está ahí Rampan. So. Ay no, que ese es uno de los míos Está aquí ¿Es Posible? Sí, mira, está aquí Ven aquí ¿Y ¿Qué hago? Oh my goodness ¿Qué hago? ¡Me cago no de vida! ¿Qué hago? ¿Es que voy a desear morir Dios Vale Ahí va, ¿Cuál? Jolinea <risa> vale, ¿Dónde puede estar? A ver... Vale... <ríe> Hay una especie de... Creo que está aquí... Mira... Lionheart Toma... No quería... Pero... pero... Vale... Estás aquí... te estoy viendo hijo... Tienes a se lo puedo... Vale, ya me he vuelto a convertir en yo A ver Se mueve más Queda un peso una coja Y encima La para el muy capullo Mira, mira, se marcha para allá Hola Ya te veo Chacho no, no, oh. no, vale, me está haciendo gravedad. Me está, me está haciendo gravedad, me quedo con uno de vida. Así que de nada me sirve. Tómalo ahí, tómalo ahí. Dios, qué difícil, tío. No es nada, nada, nada, nada fácil. A ver, dejo caer esto. Aquí dejo caer esto. Y vamos a hacer un vistazo rápido por ahí. A ver si hay algo interesante que se pudiera coger. Pillar, tomar del suelo. Aquí hay algo que resalta. Si sí, una piedra. Piedra es lo que tengo yo en la cabeza. Pues nada, no sé si les ha servido de algo, porque yo la verdad que no sé ni lo que he hecho. Pero bueno, si te ha gustado y te ha servido, pues puedes darle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, vamos aquí dándole de por finalizado. Que ya hemos derrotado al gran, al grandísimo y malísimo demonio. <risas> Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Final Fantasy Explorer. Espero que les haya gustado este capítulo número 30. Adiós.